A la gente le gustan los tiburones, les encantan. Les llevamos tiburones a su casa. Él, el tiburón de arena. It's a sand shark. It swims in the sand. La cosa empieza con dos detectives que intentan averiguar qué pasó con ese muerto. Ella dice que fue un tiburón, pero él dice que eso es imposible porque el cuerpo está muy lejos del agua pero se convencen al rato cuando ven al tiburón de arena con sus propios ojos. Entonces, todo el pueblo se junta a deliberar qué hacer con un tiburón que nada por la arena. Y están medio perdidos hasta que aparece el héroe más experimentado y por lo tanto más sobreactuado. I said I'll catch it, boys. It's a sand shark. They don't exist. Ha. <risa> Says I've seen. Y también está esta rubia que nos da una explicación lógica de lo que está pasando, algo que los que miramos estas películas no necesitamos. How does it swim? It's all in the skin. Its placoid scales have evolved to give them hydrodynamic advantages in the sand. Pero lo que sí necesitamos es una secuencia de muertes a manos del tiburón de arena y al ritmo de este tema. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista te va a comer, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista. Bueno, ahí se muere el bicho y uno creía que la película terminó ahí, pero no, porque hay bocha de tiburones de arena. Para derrotar al bicho se arma un grupete con las personas menos capacitadas. Un organizador de fiestas, un policía, una bióloga marina y un viejo borracho. Arman un plan que consiste en entregar a los tiburones con música para después matarlos. Medio que lo logran gracias a que el organizador de fiestas se sacrifica y matan a todos los bicharracos. Y uno creía que la película terminó ahí, ¡Ja! pero no hay un tiburón de arena gigante. ¡Ah! Igual tranca, palanca porque la rubia lo mata. Y uno creería que la película terminó ahí. Pero no, porque hay otro tiburón más. Igual sí, termina ahí la película. Ojalá que pronto salga la 2 para que se resuelva esta desopilante historia. El tiburón que sigue es bastante común. Anda por el agua, tiene una sola cabeza, nada raro. Pero protagoniza una de las escenas más icónicas del cine de tiburones. Igual un chabón en una moto de agua no es lo más grande que se come el bicho en Shark Attack 3. Megalodon. Acá seguimos las aventuras de Ben, un repartidor de café que es muy feliz trabajando en la playa. ¿qué pasó Ben? Pero además de repartidor de café, es buzo. Y que te cuento que encuentro un diente de un tiburón muy raro. Y como es el año 2002 y no existía Instagram para subir la foto, pone la información en un blog. No sé muy bien cómo, una bióloga marina ve ese blog y se va para la playa y se hace amiga de Ben. Pero, pero, pero, esa amistad se ve interrumpida cuando Ben se entera la verdad. Ella no es bióloga marina, es paleontóloga. Y el diente ese es de un megalodón. Y Ben se enoja mucho al pedo, viste, porque bueno, no era amiga de él, la mina, no tenía por qué decirle la verdad. ¿Me ¿Por qué? haberme cat? Ben, wait. Igual tiene razón en enojarse porque el megalodón empieza a matar a personajes a la Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, te va a comer. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista. En un momento, Ben y la paleontóloga lo van a cazar y empiezan a pelear con el bicho, pero la escena no se entiende una mierda porque hay muchos primeros planos y una luz estroscópica remolesta. Lo único que se entiende es que la paleontóloga mata al bicharraco. Y uno creería que la película terminó ahí. Pero no, porque hay otro megalodón. Un megalodón más grande. Y esa lancha, lejos de satisfacer su hambre, hace que le dé más hambre y se morfa a dos más. Y poniendo a prueba su propio sistema digestivo se morfa un gomón con seis personas. Y casi, casi que se morfa a los protagonistas. Ben le quiere contar lo del megalodón al dueño de la playa, pero no le creen. Y él se recalienta. Imagínate, no le creen. Isai is dead, and so are two other people. What are you talking about? Another megalodon showed up and killed them. Another one. You said you would take care of it. Yeah, but we killed it. But its mother's huge. Bullshit. Batañas. Cuestión que se cruzan con un viejo que le dice, yo sé cómo matar a ese megalodón. Sí, con un misil. Y bueno, no hay mucha más vueltas que darle a la cosa. Lo derrotan y Ben pasa de ser un simple repartidor de café a un héroe nacional. Oh, uh, you're okay. uh. Uh, <risa> El ataque del tiburón de tres cabezas es una secuela del ataque del tiburón de dos cabezas, pero elegí hablar de esta porque tres cabezas son mejor que dos. La protagonista de esta historia es la doctora Thomas. Ella es una científica que labura en una base submarina investigando peces y cosas del agua. La base submarina no pareciera ser muy buena porque por uno de los golpes que da el tiburón, explota un pequeño tanque y eso hace que explote toda la base submarina. ¡No! El grupete protagonista se queda varado en el medio de la isla y en vez de esperar a que los pase a buscar un helicóptero o usar algún teléfono, recordemos que esta película transcurre en el 2012, no en los 70. En vez de eso dicen, nademos hasta esa lancha que está en el medio del agua. Entonces nuestro protagonista se tira y protagoniza una escena con mucho suspenso. Por suerte no pasa nada es el protagonista después se tira el mejor amigo del protagonista protagonizando otra escena de super suspenso con suerte no pasa nada es el mejor amigo del protagonista y después se tira el negro del grupo Mmm, mira con la cara que te mira Conan acordate que estás en una historia llena de estereotipos de película de terror Y eh, sí, se veía venir. Pero para compensar el equilibrio racial también se muere la rubia. Parecía todo perdido. Parecía que nadie podía hacerle frente al bicharraco. Pero, pero, pero hay una personita que va a salvar el día. Coast Guard, This is este es Machete. Machete. Él estaba pescando por ahí cuando le avisan que el tiburón está atacando Y al principio no cree smoking, Pero después cree ¡Madre de Dios! Y con qué se defiende Danny Trejo Claro, porque la gente que hizo esta película entendió todo Se defiende con un machete Sí, le corta la cabeza al bicho y lo mata Sí, se baja re contento, pero... Cuidado, Dani Trejo, cuidado Te confiaste, Dani Porque le cortaste una cabeza Pero tiene dos más Y de esa cabeza cortada Aparecen tres más Un tiburón de cinco cabezas Increíble ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! Para ir terminando Quien mata al tiburón es el mismísimo tiburón Que se empieza a comer a sí mismo Algunas chicas estaban lo más tranquilas posando para las fotos cuando, de repente, son atacadas por el protagonista de esta película. Un tiburón de cuatro cabezas. Algo muy raro teniendo en cuenta que la película se llama El ataque del tiburón de cinco cabezas, así que nos estaría faltando una, pero por ahora no importa. En esta película seguimos las aventuras de la doctora Angie, una bióloga marina que desestima los ataques de tiburones. We believe this was a shark attack. <risa> <risa> Do you know how many shark attacks there have been in Puerto Rico? Eleven. Y ni siquiera cree cuando ve la foto. There have been reports of sharks with multiple heads. I've heard of two and even three-headed sharks, but shark attacks are very rare here, so I wouldn't expect another one. Claro. Ella cree en los tiburones de dos cabezas, en los de tres cabezas, pero ya, los de cuatro cabezas le parece una locura. <risa> pero como la película no se puede estancar ahí, de todas formas se termina embarcando en una misión para matar al tiburón junto a un grupo de personajes secundarios que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. De hecho, se mueren al toque, ni siquiera me aprendí los nombres. En un momento, un tipo le ensarta al tiburón un rastreador, y no sé si será por eso. O por casualidad, pero justo en ese momento aparece la cabeza más esperada por toda Latinoamérica unida. La quinta cabeza. Este asunto deja muy traumados a los protagonistas. mirar a ella. Mirad lo traumada que está. Igual, esto no les impide que junten valor para averiguar cómo derrotar al bicho. Viendo unos videos en YouTube, descubren que unos delfines lograron espantar a un tiburón común. Sharks hate dogs. This es a joke. Es cierto eso, a ver, es verdad que los tiburones se asustan con los delfines Hola amigos, estás viendo el canal de YouFact Y hoy descubriremos por qué los tiburones tan... Bueno, no tengo la paciencia para ver un video entero, si lo dice YouTube yo le creo En fin, la cosa es que la muchachada se pone en modo MacGyver Y arman un sistema matatiburones con sonidos de delfines y explosivos No creería que la película terminó ahí. Pero no. El que se murió fue otro tiburón. Así que todos esos minutos invertidos fueron al pedo. Me robaron 10 minutos de película. Igual tranca palanca porque justo, justo, justo viene un helicóptero. Uh, quedaron. Bueno. Y cuando creían que todo estaba perdido, el barreta dice, tranca muchachada, yo me saco la remera y me sacrifico por ustedes. últimos minutos se convierte en el héroe de la película esta película arranca como arrancan siempre estas películas con una fiesta pero supuestamente en 1984 dato sumamente irrelevante y todo iba lo más bien hasta que aparece el protagonista el tiburón de seis cabezas y así empieza esta película que oportunamente se llama el ataque del tiburón de seis cabezas un tiburón capaz de caminar por tierra Capaz de correr por tierra. Capaz de trepar por tierra. Capaz de arrancarse su propia cabeza. Capaz de regenerarse. Y capaz de generar remolinos para hundir barcos. Acá conocemos a nuestro grupo de personajes secundarios que no vale la pena detallar porque morirán eventualmente. El único destacable es él, William, que es como un entrenador de esta gente que les enseña a subir la escalera porque, bueno, no saben subir escaleras. El único conflicto que importa acá es el del tiburón de seis cabezas que altera a todos los protagonistas. Y el grupete se podría ir a sus casas, lástima que William los arrasta a todos a salvar a su ex mujer. Y nadie parece resistirse a pesar de que no tiene ningún vínculo ni con William ni con Rebecca. La cosa empieza a marchar relativamente bien cuando el viejo apuñala el tiburón en la cabeza. Y se pone recontento, contento, imagínate, mató al tiburón. <risa> Pero, pero, pero, recordemos que tiene otras cinco cabezas más. Y con su muerte arranca la tan esperada matanza del tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, te va a comer. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, te va a comer. Esa que murió ahí es Rebeca. Y William se pone re triste. Y sin muchas más vueltas, el tiburón de seis cabezas muere. ¿Volverá a revivir con más cabezas para la próxima película? Sure. Esta película tiene tiburones. Que vuelan, piloteados por nazis, que son zombies O sea, esta película tiene todo Lo único que no tiene es sentido Esto es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria Y no olvidarlo nunca, ¿eh? La cosa empieza con un variado grupo de personajes Que viajan en un avión con este temazo de fondo Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Cuando de repente, de entre las nubes, aparece un tiburón ¡Oh my god! aparecen varios tiburones. De ahí nos vamos al laboratorio del Dr. Richard, un científico que se inyecta cosas para mantenerse vivo. Él tiene dos hijas, Angélica y Diabla. Sí, se llama Diabla, y ella, Angélica. ¿Entienden la metáfora? Pudiste haber sido más sutil. Bueno, Diabla está en una expedición en el Ártico y descubre un laboratorio nazi que está fabricando zombies soldados y además fabrica los tiburones voladores. Después, la zombie rubia le inyecta algo a Diabla y la deja escapar. Y se escapa. Llega a la casa y eso que le inyectó a la zombie rubia la convierte poco a poco en un zombie. Por eso se llama diablo, acordate. Ahí se van a cenar con el padre y le preguntan: Papá, papá, ¿cómo puede ser que haya zombis nazis con tiburones que vuelan? Bueno, le dice el padre, le voy a explicar. Y le cuenta que a fines de la Segunda Guerra Mundial los nazis, nazis estaban perdiendo y entonces, en la desesperación, inventan un gas para ganar. El gas te tenía que convertir en un super soldado como el Capitán América. Es una copia, una burda copia. Pero lejos de eso. Los empezó a convertir en zombies y además empezó a revivir a los muertos. Una mierda el gas. ¿Qué mierda? Y igual los zombies sirvieron como guerreros, pero no iban a ir caminando. ¿Son locos? ¿Cómo van a ir caminando? ¿Un zombie caminando? ¿Quién se le ocurre? Entonces se les ocurrió una solución. Sí, tiburones que vuelan. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. And they can play invisible. That's a disaster. Ah, y también se hacen invisibles. El plan de los nazis, The nazis es atacar con los tiburones y después escaparse. ¿Escaparse a dónde? ¡Vamos, vamos, Argentina! Oh, no way. I'd love to visit Argentina. las empanadas. Pero al final perdieron la guerra igual y los zombies y los tiburones quedaron guardados. ¿Y vos cómo sabes eso? le pregunta Angélica. Porque yo fui uno de los que creó el virus. Y eso no es lo único. No, no es lo único. Hay más cosas, pero para eso falta. Ahora el proyecto se reactivó y los nazis quieren conquistar la Tierra. Es una para tu si los nazis zombies destruyen varias ciudades y por algún motivo que no se explica, vuelven a atacar un avión comercial donde no hay nadie importante para la trama. El panorama es desolador, pero el Dr. Richard tiene una solución. Project Dead Flash. May God have mercy. El proyecto carne muerta Project Dead Flash was about creating the perfect soldier. Resilient, indestructible and unstoppable. Sí, medio parecido al Capitán América de nuevo O a la historia de Lord Es una copia, una burda copia Igual el proyecto Carne Muerta salió como la mierda y no funcionó Así que no lo usan para detener a los tiburones ¿Por qué le dedicaron 10 minutos de película? Porque se me canta el culo O capaz que para prepararlo para una secuela, qué sé yo y eso no es lo único No, no es lo único Porque el Dr. Richard tiene un as bajo la manga ¿Cómo derrotar a unos tiburones voladores Con otro tiburón volador pero más grande así derrotan a todos los tiburones y te acordás que diabla se estaba convirtiendo en un zombie bueno se termina de convertir pero angélica le inyecta la cura y listo acá no pasó nada así que le pedo todo ese asunto ¿Estás listo para hablar sobre <risa> He's <just getting> old. <risa> y parecía que terminaban todos felices, todos contentos, pero, pero Pero The nazis. Hay más nazis y más zombies y más tiburones que vuelan Y así termina la película La cosa empieza con una rubia genérica que está nadando y la está por matar un tiburón. Pero tranca, rubia genérica, porque te va a salvar el protagonista de esta historia. El Yartopu. O Tibupulpo, o Pulpiburón, como quieran. Sé que esta película es la continuación de una saga de un tiburón que se pelea con un pulpo, pero bueno, para este video omití películas donde un bicho se enfrenta a otro bicho. Volviendo a Pulpiburón. Parece que este monstruo es bueno y está controlado por el gobierno para hacer cosas típicas del gobierno. ¿Pero qué pasa? El Pulpiburón se saca el coso que lo controla y pierde el control. En fin, el Yartopus empieza a atacar. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañita, te va a comer, Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. A todo esto, los señores del gobierno quieren atapar al Chartopus y contratan a este joven musculoso para que lo case. Pero en el medio de la película, el joven se da cuenta que, si se lo da al gobierno, el tibu pulpo va a seguir matando gente. Entonces lo quiere matar para salvar al mundo. Cuestión que el señor del gobierno se recaliente, Imagínate quieren destruir su proyecto que le costó millones de dólares. Pero no hay tiempo para pelearse entre ustedes, muchachos, porque el tibu pulpo ataca. Donde te llevó tu ambición a protagonizar el momento más muerto y por lo tanto peor a toda la película. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué... El joven musculoso tiene un plan que no puede fallar: ponerle una bomba al tiburón. La bomba, no hay muchas sorpresas. La bomba explota y el tibupulpo muere. Zombie Shark. La cosa acá empieza como empiezan casi todas estas películas, con un experimento científico que sale mal. Esta señora está investigando un suero que te regenera y por algún motivo lo estaba probando con tiburones. Why? La cosa es que esos tiburones se convierten en zombies y se escapan. Pero esas escenas la vemos con nuestra imaginación, porque no las muestran. La cosa es que crearon unos tiburones zombies que resisten todo tipo de ataques. Un par de años después seguimos con la historia de Jenner. Un muchachín que organiza un viaje con su novia Amber y por algún extraño motivo también invita a Sophie, la hermana de su novia. Y por algún otro extraño motivo también invita a Stephanie, amiga de su novia. Seguramente haya hecho esto para hacer algún tipo de orgía, pero se va a quedar con las ganas porque sos el que abre el montaje de la gran matanza de los tiburones zombies. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, te va a comer, tiburón, tiburón vista! Y justo cuando se estaba por morir la protagonista, aparece la salvación. Sí, un militar con un lanzagranadas, objeto que no había servido para matar tiburones antes, pero parece que ahora sí. Hay que destacar que también mueren estos jóvenes, pero lo vemos con nuestra imaginación. Y también mueren todos los compañeros del milico, pero también lo vemos con nuestra imaginación. Para contrarrestar te ponen esta muerte muy buena. Un tiburón se estaba por comer a esta periodista, pero el milico le tira una granada para salvarla, pero la cabeza del tiburón vuela y justo va a dar a Stephanie, que muere. Y este tipo grita más de lo necesario. Por la señora científica tiene un botón que si lo apretas los tiburones van hasta la base y después hacen explotar la base. La cagada es que Sophie muere. Pero, pero, pero ella... Sí, en un homenaje, parodia guafano a Yarnado, hay que robarle a Yarnado, eh, Amber la saca del estómago del tiburón. La cagada es que está convertida en zombie. Y Sophie muere de nuevo. ¡No! Si te parece que todos estos tiburones fueron peligrosos, agárrate de tu tía cuando lo veas a él, al tiburón fantasma. La cosa empieza con esta gente que quiere pescar un tiburón no fantasma, pero no pueden. Y como claramente son malos perdedores, lo matan. Primero le meten un par de tiros y después un flechazo. La cosa podría haber terminado ahí, pero el tiburón se va a morir a una cueva mágica y su alma sale de su cuerpo. La cuestión es que este tiburón fantasma puede aparecer en cualquier lugar donde haya agua, como cualquier parte del mar una pileta o una bañadera y cuando digo cualquier lugar digo cualquier lugar porque también puede aparecer en un vaso con agua Cosa es que unos pibes, los protagonistas, se enteran que la única forma de terminar con el fantasma es matándolo con el arma que murió originalmente. La piba esta agarra la flecha que le quedaron al bicho y, sin dudar un segundo de la veracidad de ese texto que encontró en el museo, se lanza sobre el tiburón y lo mata. Grande piba pero por algún motivo vuelve a aparecer. La otra forma de matarlo es dinamitando la cueva mágica, pero este viejo no quiere. No, no me Él es el señor Finch, otro de los protagonistas, un viejo borracho amante de los gritos y las sobreactuaciones. Leave me Él tiene una esposa muerta que también es un fantasma, y no quiere destruir la cueva porque si la destruyen, el fantasma de su esposa va a desaparecer. No, oh, Es un tierno el señor Fringe. Un tierno hasta que nos enteramos que fue él quien mató a la mujer. Uy, no lo puedo creer. Pero a pesar de eso, los pibitos lo perdonan, porque bueno, estaba borracho. Y es entendible que cuando uno está borracho hace cosas sin pensar como, por ejemplo, matar a tu pareja. En fin, por suerte el viejo femicida se muere bien muerto. La piba dinamita la cueva y el tiburón fantasma muere. De una vez, igual a siempre. Una nave extraterrestre se aproxima a la Tierra. Saca tres pequeñas cápsulas robóticas y las tira del planeta. Una de estas cápsulas robóticas cae en el mar y es devorada por un tiburón. Y así nace nuestro protagonista. El Robo Shark. Esta cápsula robótica hace que el bicho evolucione en 2 o 3 minutos nada más, y así pela múltiples habilidades y cambios corporales, tales como visión de rayos X, dientes sierra, soldadora, ametralladoras, super fuerza, super resistencia y capacidad de salir de cualquier parte del piso aunque no haya agua. Todo esto seguimos a nuestra protagonista, Trish, la mejor reportera del tiempo que además le gusta hacer periodismo de investigación. Así descubre al Robo Shark y, junto a su equipo, logra filmarlo. A todo esto también intervienen los militares y también interviene nada más, ni nada menos, ni nada más que Bill Gates. Va, yes, o sea, un actor que hace de Bill Gates. Va, en realidad se llama Bill Gates, pero se entiende la referencia. Igual al pedo porque muere y no se termina de entender el chiste. Oh my god! La cosa es que en un momento la asistente de Trish logra hackear al Shark con tengas que no se explican y así descubre que en realidad no es malo, es solo un pobre tiburón incomprendido que no eligió ser así. Pero sigue siendo incomprendido porque los milicos lo quieren matar, primero prueban con un bazucazo y después prueban con un ataque aéreo. hasta que mágicamente se le cae un edificio encima y ¡pumba! ¡muere! Y están todos re contentos, re felices, pero, pero, pero... parece que el mismo virus que afectó al tiburón, también afectó al tarro ese. La cosa empieza con un científico, sí, otra vez, otro científico, que está fusionando ADN de pirañas con ADN de tiburones. Y obviamente el experimento sale mal. Y a pesar de eso, logran comercializarlo y venderlo y hacerlos muy populares Enséñaselo. Vale. Tiburones piraña. A la gente le gustan los tiburones. Les encantan. Les llevamos tiburones a su casa. ¡Tiburones piraña, y mientras la gente va comprando los mini tiburones esos que, de piraña, no tienen nada, vamos viendo los conflictos de los personajes. Está este científico que tiene problemas con su matrimonio, y estos fumigadores, uno que la chica que le gusta no le da bola, y el otro que no puede generar un vínculo con su hijo. Igual tranca, tranca, porque estos conflictos se van a solucionar en cualquier momento, lo que no se soluciona es el temita de los tiburones piraña porque empiezan a evolucionar. Pues yo creo que hay como 200 ahí se reproducen muy rápido y aprenden a respirar afuera del agua y por algún extraño motivo también aprenden a volar. Entonces la gente se empieza a aburrir y los tira por los inodoros y todo esto lleva a que tengan contacto con la gente para protagonizar la gran matanza de los mini tiburones. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista te va a comer, tiburón, tiburón. Mejora a la vista. Mejora mucho más porque el gobierno está dispuesto a actuar de inmediato para terminar con la amenaza de los mini tiburones. Está diciendo lo que yo creo. El único modo de erradicar la amenaza es a través de un ataque radiológico. ¿Van a bombardear Manhattan? ¡Noooo! Afortunadamente los protagonistas sobrevivieron a la matanza y afortunadamente son exterminadores y solo ellos pueden acabar con la amenaza antes que el presidente bombardee Manhattan. Veneno, creado científicamente para matarlos. Somos exterminadores. Sure. Claro. Entonces el destino de Manhattan queda a manos de un científico y de tres fumigadores. Ellos se meten en las cloacas a tener la super batalla final contra los tiburoncines tiburones voladores que respiran aire, no me esperaba esto. Deberías haberlo esperado. ¡Alto el fuego! Aunque en realidad, el verdadero héroe es el exterminador pero largo, que se sacrifica porque afortunadamente cree en la vida después de la muerte. Es hora de que ascienda de nivel. He disfrutado de este cuerpo, pero quiero ver lo que hay en el siguiente universo. ¿Qué esto? Entonces se tira al agua, hace algo que no se llega a entender bien y muere fuera de cámara, pero su cuerpo queda flotando con esta música épica. Así el largo salva al mundo y se solucionan todos los conflictos. Y así todos viven felices y contentos. Aunque en realidad no terminó. Porque en la última escena vemos a los creadores de los tiburones piraña tomando sol en el Caribe cuando de repente se toman un trago y... Esta cinta empieza con unos muchachines esquiando y ellos están retranqueta porque piensan que no hay tiburones en la nieve. <risa> Idiota, los tiburones pueden estar en cualquier lado. Y así empieza avalancha de tiburones. Es el pináculo de su evolución. Parece que los tiburones se despertaron porque una avalancha tiró unos tótems que, bueno... Parecía que eso era lo que tenían controlado los tiburones, ¿no? Porque además de ser tiburones de nieve, son tiburones fantasmas. En esta película seguimos las aventuras de un grupo de joven solos que se van a una fiesta en el medio de la montaña donde lo único que hacen es gritar cosas. Pero los gritos se acaban cuando llega el loco del pueblo a hacerles una advertencia. ¡Miren! No hay ningún lugar donde esconderse de Skunkum Él está hablando de los tiburones fantasmas de nieve O sea que en un momento un pibe llega a la conclusión Que el punto débil de los tiburones Es nada más ni nada menos Ni nada más que el amor Why? No sé, porque se le ocurrió Y lleva adelante su plan Es amor Escucha tienes que Veniendo, el amor es la somos. respuesta Es una locura Yo los amo Y amo a Barb Y nunca más voy a fumar hierba todo es cuestión de. ¡Ah! ¡Oh! ¡Amor! ¡Corre! Obviamente muere porque sacó esa idea de la nada, en ningún momento el guión justifica esta pelotudez. En realidad, el punto débil de los tiburones es volver a parar los totems que se cayeron, y eso sí funciona. Bueno, qué sé yo, capaz que estaría bueno asegurarlos más, o hubiese estado bueno que en algún momento los personajes descubran eso y vayan a arreglarlo. O sea, lo arregla un personaje de pedo que estaba ahí, pero ¿qué le estoy pidiendo a esta película si se llama avalancha de tiburones? Ah, aclaración, en ningún momento hay una avalancha de tiburones, el título es falso. La película termina con los sobrevivientes yéndose a la mierda y como terminan casi todas las películas de tiburones, con un tiburón atacando al camarógrafo. Un malvado científico supongo que nazi está fusionando ADN humano con ADN de un tiburón para crear al ser perfecto, y así nace el protagonista de esta película, el Sharkman. El futuro de la raza humana Es el pináculo de su evolución Esta es la historia de la doctora Amelia Una mina que trabaja en una empresa de genética Ella y su equipo van a la isla del doctor Nazi Porque quiere mostrarle sus estudios El doctor Nazi es el padre del exnovio de Amelia, Que parece que se murió de cáncer hace un tiempo Pero esas son todas patrañas, patrañas. Porque el pibe parece que no se murió ¿Estás diciendo que Paul aún está vivo? ¿Vivo? Pero es mucho más que eso La cosa es que el nazi cree que con su descubrimiento va a curar muchas enfermedades, pero los otros creen que es una pelotudez y se quieren ir. La reunión se acabó. ¿Qué es esto? Pero no se van nada. El nazi, cual villano de Batman, los encierra en este cuarto y empieza a llenarlo de agua para que se mueran ahogados. Por suerte, pueden salir. Menos mal, porque si no, la película hubiese terminado al toque. Los últimos que quedan vivos son la doctora Amalia y su novio, y eso pone de los pelos al nazi. Me pregunto... ¿Por qué toda esa gente sigue viva? Porque no solo siguen vivos, sino que se ponen a investigar y ella descubre el punto débil del Sharkman. Parece que la criatura tiene un problema con el nitrógeno. Los humanos no procesamos el nitrógeno tan deprisa como los tiburones. Pero puede que hayamos encontrado su punto débil. Mm, mira con la cara que te mira Conan, eso de ser chamullo, mira. Bueno, igual no importa, porque le llenan la boca de nitrógeno y el bicho explota, así que hubiese sido lo mismo que le pongan una bomba o no sé. Sea. Por fin terminó esta horrible pesadilla. Ah, pero antes de morir, el Jargon mata a su creador barra padre barra nazi. ¡Bien hecho! Y la película termina con la parejita destruyendo el laboratorio en esta bonita y poco creíble explosión. Nunca deben jugar con fósforos porque si lo hacen están jugando con fuego. El fuego puede quemar sus juguetes, sus hogares, su familia y a ustedes. Fija Shark. Todo empieza con una niñata rubia que se van a dar solo a un lago Y todo indica que va a morir Pero no, todo lo contrario Va a vivir, a vivir para encontrar una misteriosa ouija Y ahí se va para la casa de sus amigas Nancy, Melody, Tina, Debbie y Kimberly Nah, mentira, no se llaman así, pero qué sé yo Tienen pinta de llamarse así Entonces las chicas se van a jugar a la ouija Que encontró nuestra protagonista Y empiezan a invocar a un espíritu Piten para oro, Pimpe a pompo, tompe pepo, pupiparo paro que con papá carapu pepo. Y listo, por ahora es lo único que vamos a ver del tiburón. Nuestra protagonista, a quien voy a llamar Debbie, empieza a tener sueños con la ouija y por eso llama al padre, que por suerte es un experto en cuestiones místicas, pero no un experto en la actuación. La cosa es que una parejita se va a hacer un picnic al medio del bosque y ahí lo ven al tiburón. Y después, una la pía está medio fumada y también lo ve el tiburón. Y después otra pía en el bosque también lo ve. Y después lo ve la policía. Y como el tiburón está tan a la vista, empieza a comerse a los protagonistas. Oh my god, is that a shark? Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista te va a comer. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista. La última que sobrevive es Debbie y su amiga Tiffany, aunque esta última no sobrevive tanto porque se cae al piso y nunca entendí por qué. Y Debbie no la ayuda, aunque tranquilamente podría ayudarla, o sea... Acércate y ayúdala a levantarse Turra Igual Debbie no tiene tiempo para esas giladas Porque se va al auto donde se va a poner una campera de cuero Y va a agarrar una escopeta Que tampoco llega a entender por qué la tenía en el baúl ¿no? Igual al pedo porque no usa la escopeta Lo que usa para detener al tiburón es la ouija Y está bien la verdad porque nunca se planteó esa solución De todas formas eso solo hace que el tiburón no te ataque Pero no lo derrota Solo una persona puede derrotarlo Y es el papá de Debbie Que está en el cielo con el tiburón y Gracias a unos inesperados poderes que no sabíamos que tenían, tienen la batalla final. Hey. Y así, el tiburón muere y Debbie destruye la bolsa parecía que la película terminaba ahí, pero no, porque acá se viene el plot twist más plot twist de la historia de los plot twists. Un misterioso hombre llama a la casa blanca donde lo atiende el mismísimo Don <risa> y ahí se revela que fue todo un plan. De <risa> Esta película se llama Posapocalíptico Mando Shark y está ambientada en un mundo donde una guerra nuclear acabó con gran parte de la humanidad. Entonces, para conquistar lo que queda del planeta, unos científicos soviéticos mezclaron ADN humano y ADN de tiburón para crear soldados perfectos. Zurdos de mierda? Por eso los detesto. Soldados con un cuerpo de hombre y una cabeza de tiburón. Cabeza que no va a mover la boca en ningún momento. You, you, the are no match for the great Soviet army. For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 ¡Basta de violencia! Todo esto! Hay un científico estadounidense llamado Jackson Washington que está intentando crear sus propios soldados. Jackson Washington tiene un perro, un perro que habla. I'm feeling hungry. Claro que sí. Y por algún motivo que no se entiende, en una sola escena, en un solo momento, el perro es interpretado por un tipo disfrazado. Claro que sí. Pero después es siempre un perro de verdad. ¿Hay un mensaje oculto en esta escena? ¿Soy el único que ve un tipo disfrazado y ustedes ven un perro de verdad? ¿Qué nos están queriendo decir con esto? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Okay, La película va avanzando con tranquilidad entre escenas de muerte, con personajes que aparecen solo para morir, insert de este extraterrestre en un frasco que nunca se explica qué es, cuestionables efectos especiales, y esta maravillosa escena de soldado yankee muriendo acribillado. Son muy buenos actores Y si creían que un soldado tiburón Era una amenaza imparable Es porque no vieron la otra arma de los soviéticos Un tiburón gigante ¡Ay! Y felicitaciones por la dirección, excelente La cosa es que Jackson Washington no puede encontrar la solución Hasta que de repente la encuentra Y la solución es un repelente para tiburones Y eso no es lo único No, no es lo único, porque también invento un rayo que te vuelve chiquito y lo usa contra el tiburón gigante Convenient. Y eso no es lo único. no, porque también hace gigante a su propio perro. Y así el Dr. Jackson Washington salvó al mundo de la terrible amenaza de... Los Comandos Shark. It's been a very week. La cosa sigue un año después con estas tres mujeres genéricas. Y esta conductora de un programa paranormal que con su fiel camarógrafo van de acá para allá filmando cosas raras. Aunque lo más raro es que ella a veces le habla a su cámara y a veces le habla a esta cámara rompiendo inexplicablemente la cuarta pared. La cosa es que en un momento ella hace como una invocación y es poseída por un espíritu en la escena más poseída y por lo tanto peor actuada de la película. Y después aparece otra chica poseída más Y después aparece otra más Que parece que también es un vampiro ¡Oh, shit! Y también vuelve a aparecer la monja que mata a esta chica que es muy buena imitando chanchos. Yo hago el sonido de algún animal y ustedes tratan de adivinar cuál es... <coughs> Igual la monja creo que después muere asesinada por la mina que, la, que mató al principio No sé, es inentendible esto Son como muchas cosas sueltas en una misma película Y encima al pedo todo Porque estas chicas, las dos poseídas y la chica chancho No vuelven a aparecer en toda la película La que se aparece es la rubia vampiro Porque ella trabaja de seducir gente Para llevarla al agua para que se la morfe el bicho poseído la <risa> bueno, cuestión que aparece un cura Que es el que más o menos le va a dar un sentido a todo esto Porque es un exorcista entonces se lleva a la rubia vampiro a hacerle un exorcismo, pero lo único que hacen es afanarle impunemente al exorcista. La cosa pega un giro inesperado cuando la rubia se tranza al cura y le pasa el demonio. ¿Y vieron que les dije que el cura le venía a dar sentido a la película? Bueno, les mentí. Porque con su aparición se termina de descontrolar todo cuando sale un tiburón de un portal en el cielo. esta película empieza en alemania en 1942 unos científicos están experimentando con frankenstein cuando de repente llegan unos malvados nazis ¿Qué Así se llevan todo lo que estaban experimentando y la historia pega un salto hasta el 2015 donde un científico nazi sigue con las investigaciones y fabricó al protagonista de esta cinta, el Sharkenstein. ¿Sharkenstein? Sí, amiga rubia, el Sharkenstein. Que es este tiburón, asesino invencible que el científico maneja con un micrófono. Do you hear? You will obey. Después seguimos la historia de dos señores cuarentones que usan la gorra al revés como si tuviesen 20 años, y la de una chica que se sabe todas las adaptaciones cinematográficas de Frankenstein y no tiene miedo de decirlas. Well, there's the original Frankenstein and the Bride of Frankenstein and House of Frankenstein. There's Curse of Frankenstein, Revenge of Frankenstein, and there's Son of Frankenstein, Frankenstein created Woman, Frankenstein Must Be Destroyed, Horror of Frankenstein, Frankenstein and the Monster from Hell. ¿Qué esto? Y además tienen un oído excelente con el que pueden identificar cualquier tipo de sonido. Ellos son unos turistas que están re caminando por la isla cuando se cruzan con el laboratorio del científico nazi. Se meten y el científico nazi los intercepta y les cuenta todo su plan. Les dice que tiene el cerebro y el corazón de Frankenstein, el de la novela. Y lo quiere meter adentro de un tiburón hecho con muchas partes. Aunque su gran plan, su plan mayor, es hacer lo mismo con el cerebro de Hitler. Entonces los tres turistas van a ayudar al científico a fabricar al Schenkenstein. Nos deja un cabo suelto. ¿De dónde salió el otro sharkenstein ¿Y cómo lo fabricó? Pero esa es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Okay, y digo que nunca obtendemos respuesta porque al toque el Sharkestein se revela contra su creador y lo mata. Adiós científico nazi, que la fuerza te acompañe. Y la situación no para de empeorar, porque en un momento al Shark-Stein le cae un rayo y en vez de matarlo, que sería lo más lógico, lo ayuda a evolucionar. Uh -oh. La cosa se resuelve porque el sheriff atrae al Shark-Stein con sangre de un corte súper creíble que el bicho puede oler a los pocos segundos. Así el sharkstein y el sheriff mueren, y la rubia se va retriste al muelle, olvidándose había otro sharkstein ¡Ja! la siguiente película que le voy a mostrar se llama 9210 Shark Attack y sí, se llama como Beverly Hills de hecho transcurre en Beverly Hills como bien vemos en este montaje de lugares de Beverly Hills y carteles de Beverly Hills, donde por algún motivo pusieron esta animación bien barreta Acá seguimos las aventuras de este grupo de jovenzuelos que se instalan en esta lujosa casa para estudiar algo que nunca se termina de definir. Ellos comparten varias características. Son lindos, rubios, bronceados y ninguno tiene ganas de actuar ahí. So no uh, oh. oh, no, I... Uh, Sorry. ¡Holy cow! Oigan, son muy buenos actores. <risa> Buah, la cosa es que durante los primeros 45 minutos no hay una mierda relacionada con tiburones y empecé a pensar que esto es una estafa hasta que de repente, sin aviso, de la nada, pasa esto. Sí, la chica se transformó en un tiburón y al que no le gusta que se joda ella es la protagonista pamela que tiene una horrible horrible maldición my father was killed by that tribe down in mexico the one that worshiped the great white and cursed me how they put this necklace on me it's made from one of the shark's teeth Cursed with blood for my father. Es el pináculo de su evolución. Y gracias a esta maldición, ella se transforma en tiburón y se morrofa a su compañerito. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañita, te va a comer. Tiburón, tiburón. Y así, con la morfada de la profesora, termina la película. Ya vimos tiburones en el agua, tiburones en la arena, tiburones en la nieve. ¿Qué es lo que faltaba? ¿De qué me esperas que haya sharks en los cornfields? Yo puedo verlo con mis ojos. Sí tiburones en los maizales que sí, vamos a ver qué pasa pero no solo hay tiburones en los maizales no también hay un tipo que es el líder de un culto que adora a los tiburones y antes de matar te tira datazos del reino animal sharks <t> are older than trees <tiburones> you know and dinosaurs they don't age they don't get cancer hay <ríe> una referencia a Seinfeld. Gracias. Cuestión que el tipo mata a la mina en honor a los tiburones. No, deje de actuar, nadie le cree. Y obviamente no dura mucho en libertad y cae preso. A todo esto hay un pelado que está traficando unos embriones de tiburón, pero traiciona a los tipos que se lo venden. Life. Es than que un it? Y también hay una especie de monstruo viviendo los maizales, pero esto no se desarrolla mucho. En fin, muchas cosas, pero lo que más importa es la gran matanza de los tiburones en el maizal. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañita, te va a comer, tiburón, tiburón ita guañita te va a comer tan tan tan tan tan tan tan tan Cuestión que la policía se está llevando preso al líder de la secta, pero acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Sí, la policía es parte del culto de los tiburones. Así se hacen con los embriones del tiburón, con los que van a poder despertar a los dioses tiburones que viven en los maizales. En tu honor y gloria, almighty Chichima. Qué belleza. Y parecía que la cosa se iba a poner repeluda y repicante con una supermatanza de los dioses tiburones. Pero, pero, pero. Smile, you son of a bitch. bitch. This is a story for your paper. Y la cosa termina ahí. ¿Seguro? Bueno, no, porque algunos miembros de la secta siguen vivos. Yo creo que esta saga va a continuar, porque en un momento tiran una gran idea para una próxima película.